Sí te puedo decir, este, en sentido general, y después de, de haber que visto este, el fallo hasta publicado en, en las redes sociales, sí. e eh, incluso el fi, la fiscalía pedirle el levantamiento del sigilo, que es una, una medida que en definitiva es en, en pos y en procura de, de la defensa de, de quien denunció. Si Carla dijo eh, que fueron ustedes los que, que filtraron el fallo. Y te es que diría que es casi imposible. Se puede probar eso, lo pueden probar lo pueden probar, todo lo contrario me parece, todo lo contrario. Entonces, me decía... eh, sí, sí te digo que, si sí te digo que, bueno, una, una denuncia, una, una, realmente una, una apreciación este eh, cobarde y falsa, ¿no? Las dos cosas. Pero, pero más allá de eso, creo que lo más importante es entender que en sentido general, eh, que no se pudo ni siquiera acreditar la materialidad ilícita, el, el, el cuerpo del delito. Ni siquiera se pudo aprobar eso, entonces ni siquiera no se, pudo, se entró a discutir si Juan... Bueno, eso, en, en, si, si ustedes este observan sí. eh, el fallo que anda este, dando vuelta por, por las redes sociales, lo pueden interpretar claramente, ¿no?